o que hagan algo para las personas de aquí del barrio azul porque lamentablemente no podemos vivir la situación que estamos viviendo aquí abajo nos prometió que nos iba a sacar de aquí el gobernador también hicieron una cuanta casa la mía me la dejaron igualita, no me le hicieron nada ¿dónde está esta viendo ¿Dónde ahí en esa casita, mírala ahí y aquí a muchos le hicieron y a uno no y nos prometieron eso. Todavía no se ha visto nada. ¿Tú a la espera todavía? Yo estoy a la espera, sea de que nos saquen o sea de que nos vuelvan a volver y a construir la, lo que quedamos. Que cumplan, que cumplan lo que prometieron porque eh, nos tienen a nosotros como si fuéramos balones. Hace, años, hace mucho hace mucho tiempo y como quiera nunca nos han cumplido. O sea, Son incumpl no, no, no, no, incumplidores, nosotros necesitamos que nos hagan nuestra casa. ¿Y han hecho casas que hicieron? Ellos hicieron, pero incluso tumbaron casas que estaban hechas. Las que había que hacer no se hicieron. Y entonces, las que la en que verdad el río se llevó, esa no lo hicieron. A Danilo y a las autoridades competentes que sigan eh, produciendo las casas, porque hay muchas que no, no se han hecho. Eh, las que se hicieron están, están más reparadas también y esperamos que haga el desalojo completo, que estamos pasando una calamidad fuerte. Gracias a Dios que no está lloviendo y la necesitamos la lluvia, pero a Danilo que haga algo con nosotros, que esa es la manifestación que necesitamos. No ayuden a que sea salirnos de aquí, de Barrio Sur, porque no vamos a acabar que todo el mundo. ¿A usted le prometieron que le iban a hacer la casa? Sí. ¿Se la hicieron? No, no la han hecho. ¿Y entonces? No, yo pedí para hacerla la mía, para no estar en la calle. Claro, porque no quieren hacer nada con nosotros aquí abajo. ¿Su ¿Eh? nombre? José Vete González.